Muchas gracias a todos, como siempre, por, por estar aquí. Y bueno, la verdad es que hoy seguimos con el coronavirus, seguimos en concreto pues, con los retos que nos plantea el coronavirus. Eh, bueno, Sabemos que las cosas van a cambiar y que las cosas tienen que cambiar. Y creemos también que hay, hay un consenso general sobre cuáles son los retos importantes, las cuestiones importantes a las que, a las que hay que hacer eh, caso. Eh, en primer lugar es superar la, la crisis sanitaria, en segundo lugar es la recuperación económica sin que nadie quede atrás y creemos también que es un reto fundamental que nos plantea el coronavirus eh, edificar un, un sistema eh, que sea resiliente a futuras crisis y que además en la medida de lo posible también evite nuevas, nuevas crisis. De alguna manera, eh, bueno, pues como la historia nos está llamando a la puerta. Eh, bueno, nos ha dicho que ha llegado el momento de tomar decisiones eh, intergeneracionales, profundas, ambiciosas, históricas, en definitiva. Y creemos que, que para abordar esta, esta tarea, esta gran tarea, Euskadi necesita de una gran alianza, una gran alianza por Euskadi, mm, que, reme, que haga, nos haga remar a todos en la misma dirección. Eh, creemos... Y esta es la, la propuesta que queríamos transmitir desde el Carrequín Podemos, que es necesario generar una alianza entre partidos, sindicatos, empresas, ONGs, universidades, centros de, in, de investigación, eh, sociedad civil, agentes civiles, eh, para trabajar todos conjuntamente en un camino, en una dirección que tiene que ser verde y social. Eh, si tenemos en cuenta cuál es la situación económica hoy de Euskadi, la, verdad es que la situación económica que nos deja el coronavirus es preocupante. Si atendemos a los datos que se han publicado, sabemos que 24.552 empresas han presentado un ERTE que afecta ya a 170.000 trabajadores. Sabemos que en marzo el paro creció en 11.000 personas y que en solo 15 días el número de afiliados a la Seguridad Social cayó en 26.300 personas. Y además se estima que los datos en los próximos meses van a ser peores. Eh, con este incremento del paro de, de más de un 9% nos coloca Euskadi entre las comunidades autónomas que más empleo está, per, está, está perdiendo. Y además, bueno, si, si atendemos a las estimaciones del, del propio gobierno vasco, el paro podría llegar al, al 11,4% este año. En definitiva, se, también se teme que se destruyan más de 17.000 empleos en Euskadi y que su PIB también eh, baje hasta casi un 4%. Una situación económica crítica y creemos que la única manera de superar esta crisis económica y que ha provocado la pandemia, y, y evitar que, que vuelva a repetirse, es llevar a cabo una transición industrial hacia una economía sostenible. Es la, es la transición ecológica en la que bueno, ya viene un tiempo insistiendo el Carrequín Podemos. Porque si no cambiamos de paradigma, el coronavirus no va a ser eh, la última pandemia que vayamos a sufrir. Porque estamos viviendo, y eso también es algo que venimos anunciando, que venimos diciendo tiempo, estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta. Estamos superando lo que los científicos llaman los límites eh, planetarios. Y Euskadi no es una excepción en esa, en esa forma global de, de actuar, en esa forma de vivir que tenemos global. Sabemos, ¿no? Además, ni, ni mucho menos, porque sabemos que si todos los habitantes de la Tierra tuvieran el mismo modo de vida que tenemos en Euskadi, necesitaríamos nada menos que 2,65 planetas para poder subsistir. En definitiva, eh, bueno, necesitamos, necesitamos abordar la reconstrucción de Euskadi aprendiendo la lección que nos da el coronavirus, la, esta pandemia, y, y creemos que tenemos que transicionar hacia una vida que esté en equilibrio con el planeta. Y los cambios que necesitamos abordar para seguir adelante son estructurales. Por ello necesitamos de una gran alianza, para buscar una alianza capaz de generar los consensos necesarios para llevar a cabo todos estos cambios. La burra eh, de Sateko, bueno, corona griega en Londres, en Egora y Netan, ituna Zakoituna, un Ustedugu, mm, Egipturasco, Alda y Tasakonak, Egipturasco, Planeta Kimbat, Torri, Alisateco, eh, mm, Ori, ori mm, Planeta Kimbat, Visitse, eh, Cauquila, Mango, Egipturasco, Egipturasco, Egipturasco, lo actualizateco, eta horret retraco verdubu alianza, sendo bat, agente gustien, artecoa, eh, alde, enuravide, eh, berbiñan, lan egingoduena. Es asco. Eh, pues si me pedís las preguntas por el chat, eh, Imanol, eh, bota galera. Bye, ¿tú tendrías vale, tú te estás? Bye, miren. Sí, Yo te quería preguntar sobre esta propuesta que haces de una gran alianza, si se concretaría en una mesa de partidos. Esta mañana he ido y Amendia en Radio Euskadi ha pedido, de alguna manera, seguir el ejemplo de vale, Sánchez sí. y establecer una mesa de partidos. Si esta gran alianza podría materializarse en una mesa, solo con partidos, debería ser con más agentes, como. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Y, y en, eh, Por otra parte, si, si has hablado de esta posibilidad con, con otros partidos, con el gobierno vasco, con el PNV, es que es como es que es que es que es que es que es que que es es que es que que es que que es que es que es que es es que es es es que trasciende de las diferencias políticas y es centrar, eh, es hacer un, un pacto de Euskadi para Euskadi, para un, perdón, un pacto de Estado para Euskadi, eh, que trascienda de las, de las diferencias políticas, que se centre en aquello en que todos convergemos en que es necesario para Euskadi. Y, y que tendría que estar representados no solo los partidos políticos, sino todos los agentes que van a tener que implicarse en este cambio. Y, y entre estos agentes se encuentran también, y como antes decía, desde luego los sindicatos, también las empresas, eh, los centros de investigación y la sociedad civil. Es decir, es, es un, es un, un alí, por eso hablamos de alianza, porque va más allá de pactos entre, entre partidos políticos. Vale, Javier. Eh, ¿Me escucháis? ¿Sí, ¿no? Bye. Kaiso, miren, eh, nada, te quería preguntar eh, qué, qué de diferente tendría eh, esta alianza por Euskadi respecto a la que se ha planteado a, a nivel nacional y que al final ha derivado en una comisión parlamentaria y no tanto en un gran pacto? Efectivamente, pues yo creo que la diferencia principal es eh, precisamente lo, lo que lo que estaba comentando y es que no es una cuestión que, que solamente tenga que darse un pacto entre partidos políticos, desde luego los partidos políticos tenemos que converger en, en ese gran pacto, pero cuando hablamos de alianza estamos hablando de algo que va más allá de un pacto entre, entre partidos políticos y tenemos que ser capaces de generar los espacios, los métodos de trabajo eh, adecuados para Hacer converger a todas esas fuerzas eh, de, de Euskadi, que son más que los partidos políticos. Y, y yo creo que es una manera, además, muy oportuna de utilizar nuestro autogobierno y, y, de, y de poner en marcha este lema que tanto nos gusta de Manta sabal seamos ejemplo Vale. Xavier, eh, ¿tenías otra pregunta? Eso es. Eh, también te quería preguntar, eh, al respecto de la comparecencia que va a haber eh, a, a corto plazo del Lendacari, todavía no sabemos si sea el viernes o la semana que viene, eh, ¿qué esperáis de, de esa comparecencia? Con respecto a esta propuesta, hombre, pues a mí, y desde luego lo que esperamos es que sea acogida, yo creo que es lo que en la sociedad nos está, está demandando. Es este, precisamente trascender nuestras diferencias, ir más allá y, y que llegamos a un, a un gran consenso de reconstrucción de, de país. Entonces, en ese sentido, pues, espero, espero que se acoja por todos, los, eh, por todos los representantes políticos y por todas las instituciones pues, con, con, con el entusiasmo que le que planteamos. Te, te, te preguntaba, Miren, eh, más que nada por la comparecencia que va a haber del Endacari ante la Diputación Permanente. Ay, vale. Sí, eso es. <risa> sí, en fin. Bueno, pues, pues precisamente lo que esperamos es que dé respuesta a todas, las, a todas las cuestiones que se le están. A y que, que nos cuente todas las medidas que se están adoptando y que se van a adoptar. Que ejerza la, la transparencia que le estamos pidiendo. Bien, ¿Cómo vale. va ser... sí, sí. sí. Miquel. Sí. No, yo quería Bien. saber cómo se puede articular esa gran área, o sea, la metodología, a ver cómo vas a, a juntar a todos los agentes sociales, a las universidades, a los centros tecnológicos, a los bomberos. No entiendo cómo se puede. Sinceramente. Pues yo, creo, yo creo que desde luego, si, si los, los primeros que nos tenemos que poner de acuerdo, efectivamente, somos los partidos políticos. Y, y los, con un acuerdo de partidos políticos, Euskadi tiene a las instituciones su, eh, suficientes como para convocar a todos esos agentes, y estoy segura de que esos agentes se sentarían encantadísimos eh, y, y estarían dispuestos a colaborar y, y a aportar todo su conocimiento y toda su, su capacidad de trabajo en un, en un plan común. Yo creo que sí es posible. Pues solo quería preguntarle a, sobre críticas al gobierno en cuanto a la que a la libertad de expresión y demás lo del general de la guardia civil las preguntas en rueda de prensa eh, la preguntita del fiscal al final de todo se me ha entrecortado eh, no sé si te oía muy bien, Miquel. Yo creo, eh, me estabas preguntando a ver, eh, sobre, el, sobre la, toda esta cuestión en, en torno a la libertad de expresión y la de, de libertad de informativa también del, del Gobierno. Pero la verdad es que yo creo que, que ha quedado claro que han ha sido unas declaraciones eh, inafortunadas eh, pero bueno, que yo no, no creo que esté en el ánimo del Gobierno y desde luego, o es sea, así como se ha expresado el, el, el Gobierno oficialmente, eh, en, en recortar la, la libertad de expresión. Es eh, una, una, una intervención digamos poco afortunada que lo que ponía el, el acento, yo creo, es lo que, lo que quería, lo que pretendía hablar, era de este problema que, que se nos está generando de fake news. Eh, pero no no, solo, no se trata solamente de contra la actuación del gobierno, lo que pasa es que las fake news se están articulando como, eh, digamos, como un instrumento para atacar al gobierno. Pero lo, lo terrible de todo esto no es un ataque al gobierno, no es que se critique al gobierno. Lo terrible es que sean mentiras y que están confundiendo y están eh, desorientando a la, o la, a la opinión pública. Esto es un problema, yo creo que esto es un problema que tenemos de democracia real ahora en estos momentos y muy importante. Más allá de eso, ¿cómo se ha expresado? Pues es cierto que nos ha expresado de la manera más, más correcta posible, pero no creo que en el ánimo del gobierno esté... Nada, nada en ese, en ese sentido de, de restringir la libertad de expresión.